Buenas señores, bienvenidos al Pro 2020, bienvenidos a un nuevo gameplay de, de estos Random que estoy haciendo, ¿vale? Ahora con la... pues eso, con el puto virus, chavales. Así que nada, esto es eh, la Liga Master, ¿vale? vamos a crear, vamos a estar utilizando al Mata Gigantes, al Mirandés. ¿Vale? De, de director técnico vamos a tener a Roberto Carlos, que va a ser su primer equipo oficial. Bueno, espérate. Él no estuvo de jugador, entrenador en un equipo. El presupuesto inicial va a ser muy grande... Con lo cual nos van a dar una mierda, ya lo veréis, por ser un equipo de segunda. Y esto empieza. Vamos a darle duro, vamos a ver qué tal se da esto. Y nada, estoy emocionado porque yo creo que en mi puta vida he subido el pro. <risa> y vamos a subir FIFA, no sé si os acordáis. Pero bueno, aquí está la presentación con la gente del equipo, con la gente del Mirandés. Ahí está Roberto Carlos, mira lo que guapo. <risa> con su camisita y tal. Así que nada, vamos a estar dándole duro a esto, y nada, lo voy a subir por aburrimiento, vale, porque el confinamiento este, luego, lado... la cuarentena, la cuarentena, que no me sale. Rueda de prensa. La primera rueda de prensa que damos, vamos a ver qué tal. Mira el balón de pirandes. Qué bueno. Enhorabuena bueno, por su nombramiento. ¿Qué planes tiene para el equipo? ¿Va a implantar su sistema inmediato o va a continuar con el que tenía el equipo? Vamos a implantar nuestro sistema. Quiero agradecer la confianza del, pre del presidente y del director de deportivo. Mi primera labor será implantar mi estilo de fútbol. Si algún jugador tiene dificultades de adaptarse a él, le buscaremos un destino. ¡Bam! ¿Qué estilo de fútbol quieres jugar esta temporada? Eh, quiero dar espectáculo. Somos el mata gigantes, chaval. Vale, negociaciones. Nos han dado 720.000. Y 600.000 de... Uh. <coughs> vale, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí. Vale, vamos a subir a Harry. Bueno, espérate. Sí, a Harry seguro lo subo. Vale, Harrington es alguien que tiene... De la plantilla es el mejor, vale, del filial. Tiene marsellesa, vaselina, pase el primer toque, centro con los que hay misil con el balón, vale. Este tío es la hostia. Tiene 20 años... Es de Inglaterra. Y está valorado en 6 millones. Ya tal cual, ¿vale? Vamos a ir a por. Espérate, y era bueno también. Eso tiene cortada. Bueno, lo podemos poner en la banda, ¿eh? ¿En qué banda juega este hombre? SI, pero en B, tío. Vale, y vamos a coger a Wiener. Que es el delantero por excelencia. Vale, le vamos a fichar también. Ahí está. Vale, y ahora. Vamos a buscar aquí en avanzada y nos vamos a ir a lo más barato posible, vale, lista transferibles y esas cosas porque aquí está Gabriel Jesús que me gusta pero es caro. Hostia, Vinicius, eh. Podemos tener un Vini aquí, eh. ¿Cuánto piden por Vini? 40 millones. Es que no tenemos presupuesto para fichajes, tío. El se prepara para el fucking go. Ahí está Harry sí. sí, sí. es una buena época para formar parte de una hinchada rebosante de sonrisas y expectativas tras lo que parece una eternidad vale, vamos a darle, empezamos el partido ya caras y el mismo Uf, deporte cuidado. Que siempre. la emoción por ver correr el balón vuelve al corazón de todos todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo Casi, Joder. Casi se viene el primero, tío. De cara a importante. Ya con Vamos. Primer gol de OEMENG, el Ernest, tío, el buen Ernest, es que buenísimo. Vale, esta gente no es mala, vale, ya os lo digo, no es nada mala. A pase de Harry, como no. Esta gente es bastante buena, ¿eh? ya os lo digo. Es el mirandés, tío. Ahí tenemos el primer gol ya a los 8 minutos, es bestial esto. He 9 el ha puesto a nueve minutos el tiempo, ya lo visto, así que vamos a intentar marcar todo lo que podamos. Corre, Malsa, corre. Atrás, Merkelans. Uh. Se <tose> Vamos a intentar cubrir esto, aunque nunca funciona. ¡Oh, ha funcionado! Uf. Ha funcionado por los pelos, ¿eh? podría marcado que flipas, tío. Venga, va. Vamos ganando, ¿eh? Primera parte vamos ganando. Bastante guay. Hemos metido un golito a los 8 minutos. Eh, vamos a ver si podemos marcar alguno más. Tres tiros a la puerta, no está mal pasar el mirandés y pasar el primer partido, y estamos en la liga Smartbank, ya lo sabéis, la liga, la segunda liga y de momento con poder conseguir subir al Mirandés, yo estoy contento, ¿vale? Cuidado con esta, eh. Cuidado con esta. Sabía que iba a entrar, tío. Ah, no le ha dado, no le con la cabeza al tonto, tío. Vale, cuidado con esto. Se nos complica, eh hay que marcar. ¿Qué haces? ¿Puedes hacerlo al lado? No. Vamos. Vamos bestia. No. El mirandés está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. Vale. ¡No! ¡Biener, tío! ¿Qué dices? ¡Joder, tío! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. El portero saca en largo. ¡Excelente acción defensiva! Que le ha cerrado la puerta de las narices al contrario antes de poder ni asomarse. Vamos, Viner. Vamos, chuta. Puta madre. Vamos, Viner, hostia. Cuando dije que iba a ser un buen fichaje, os lo dije. A falta de unos, confiamos en otros. Samu, Nada no, más que estás casado, ¿eh? Si no... Ah, ¡Qué guay, tío! ¡Puta madre! Yo pensaba que no iba a colar, ¿eh? Yo pensaba que no se iba a colar ahí dentro, tío. ¡Puta madre! Uf, ¡Salvamos por los pelos el partido, ¿eh? ¡Salvamos por los pelos el partido! Viner está medio muerto ya. A un oh, Merkelance. Merkelance Vale. Oh, la base, chaval. La base la chaval. Se acaba, esto se acaba, chavales. Ganamos el primer partido, tío. De puta madre. Ganamos. ¡Puah! Este es el comienzo. Coméntanos cómo has visto el partido. Oh, brutal, tío Bestial Bueno, golear Hemos hecho 6 tiros a puerta de los de reales y nueve intentadas de puta madre la por estar con hoy, Julio. Bueno, mil gracias, El hombre del partido ha sido Viner de todo Brutal tío Brutal Brutal, esto nos pone <coughs> entre los primeros Genial Mira a Cristiano con la. Con la coleta ninja tú. Vale, hemos ganado. Hemos ganado el primer partido. Nuestra primera victoria en el partido ha salido de exclusiva entre la gente.